Fuera de juzgar al otro, hoy oh, que hemos ido poquito a poco sacando, sacando todo eso que me impedía con estos ayunos, <ríe> estos ayunos entre comillas especiales que nos ayuda nuestra querida iglesia en este tiempo de cuaresma para ir mejorando y para poder entregar todos los pies del Señor, cosa que resucitemos con Él y ya vencido todos estos egoísmos, todo esto que teníamos, el Señor lo ha transformado. Y mira esta palabra maravillosa que nos ayuda. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Palabra. Eso deberíamos tenerlo anotado por ahí, hermanito querido. Vencer el mal con el bien. Y nosotros qué hacemos? Al mal mal y medio decíamos, ¿cierto? Tú me hiciste esta, pues yo te hago esa y otra más. Y el mundo nos aplaude, eso es, ¿eh? no puedes dejarte pasar a llevar, ¿cómo es posible? Y vamos habiendo división, el Señor te quiere humilde, te quiere sencillo. ¿Y quién eres, quién soy yo para sentirme ofendido por lo que diga Hermano querido, esa gente hay que rezar por ella y punto. No tengo que quererme a mí mismo porque el Señor me quiere y quiere, perfecto. Pero no por eso tú no vas a perdonar, tú no por eso vas a dialogar, tú por eso no vas a estar unido con las demás personas, respetando las diferencias. Así que hermanitos queridos, venzamos el mal con bien. Hay Alguien que te hace daño, tú hazle el bien. Alguien que no te saluda, tú dale la vista y saluda. Alguien que no te quiso dar un, un pedacito de pan cuando tú no tenías, pasa el tiempo y la vuelta a la vida... Ella está pasando hambre y tú estás bien. Eh, ¿Qué pase Yo necesití, no me dio ahora que se muera de hambre. No, hermanita. El Señor dice, si tú amas a los que te aman, ¿qué valor tiene? Hay que amar al que no te ama. Y ahí en ese minuto no es que tú lo vayas a ir a abrazar, sino que sencillamente con humildad. Con humildad, no con soberanía. y tienes pan, mira, mira, mira, tú no me diste y yo ahora te doy. No, con amor. A lo mejor anónimamente, sin que lo sepan. Hermanito, a devolver bien por mal, ponerlo así, bien grande. ¿Y qué nos dice hoy día? ¿Ah? ¿De qué vamos a ayunar? <risa> Del pesimismo. Esa persona que ve todo negro, esa persona que ve todo mal, que ve todas las dificultades, que alguien le dice, hoy mira, voy a hacer esto hoy, pero ¿cómo? Mira si no te va a resultar, si no se puede caer. ¡Al tiro! Ya... No, ¿cómo te vas a levantar si miras, si, si no puedes ni caminar? Mira esas piernas. Hermano, es cierto que me duelen las piernas, es cierto que me va a costar, pero también es cierto que puedo hacerlo, que puedo tratar de hacerlo y que me puede resultar. ¿Te fijas? Entonces hay mucha gente, esa gente que uno, mejor no le cuento nada porque me echa todo abajo. Ya, Ojalá no seamos de eso. ¿Y qué le vamos a pedir? Llenémonos de esperanza y optimismo. Estamos en el tiempo ya de que sabemos que el Señor va pasando por todo lo que va a tener que pasar, pero sabemos que va a triunfar, sabemos que triunfó y que sigue triunfando. Sigue venciendo el mal, la muerte, la enfermedad en su tiempo, hermanos queridos. Y eso, eso vino, a traernos esa esperanza, a mostrarnos, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Eso vino a decirnos el Señor. Y yo venzo el mal, yo venzo la muerte, el odio, la venganza. Yo lo venzo con el amor, hasta la última gotita de sangre. Mi padre vino a decir, este es mi hijo, muy amado, y lo resucita. Para que tú también tengas esa esperanza. Así que hoy fuera el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 amor que él ha hecho conmigo, por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre.